Bienvenidos a Ideas y Arte con Betina. En este video les voy a enseñar a hacer este gnomo que hice con un tubito de papel higiénico. Miren qué bonita idea para que no voten los tubitos. Quiero recomendarles este video que también hice en mi canal, Tiernas Manualidades Hechas con FOMI. El enlace se los voy a dejar en la descripción para que pasen a ver el paso a paso. Vamos a hacer el gnomo. Voy a utilizar esta base, esta parte de ICO, porque es una base para tortas tela navideña y el tubito voy a tomar el tubo y voy a trazar dos círculos esto sería para la base vamos a hacer estas rayitas porque vamos a cortar esta parte que sea un poco más pequeña que la otra cortamos por acá y esta la cortamos normal nos quedarían así voy a aplicar silicona caliente y vamos a pegar así ambas partes ahora voy a aplicar silicona caliente al tuito o a esta parte del tuito y pegamos vamos ahora a forrar con la tela navideña, también pueden utilizar goma eva escarchado o cualquier tela navideña que hay muchas y muy bonitas amigos recuerden, recuerden compartir mis vídeos con sus amigos para poder animarme a seguir creando contenido para ustedes, acá terminamos de pegar Voy a pulir esta parte, esta otra parte la voy a pegar o voy a aplicar silicona líquida porque es más fácil, ya que la silicona caliente seca más rápido, entonces con esta silicona es mejor hacerlo y doblamos así. Voy a utilizar ahora piedritas, esto es como para que pese el tubito. Ahora voy a utilizar otro tubito que ya había cortado en la mitad y vamos a formar un conito. Voy a cortar esta parte, igual voy a cortar. Un poco de esta parte porque más adelante lo cortamos más vamos a aplicar silicona caliente y pegamos voy a cortar otro poco para emparejar para medir un centímetro y medio o sea el gorrito que no quede muy grandecito es lo que estoy haciendo acá y ahora sí voy a cortar quedaré así el tubito acá en esta parte lo que hice fue ampliar este huequito de la punta vamos a utilizar limpia pipas dos limpia pipas vamos a unirlas así recuerden pasar a ver el vídeo que les recomendé que es muy lindo es muy tierno Vamos a doblar en la mitad y de nuevo vamos a dar vuelta. Es para que nos quede más gruesa la limpia pipas. Voy a cortar otro poco acá y con la ayuda del palito voy a volver a ampliar este huequito que es para meter la limpia pipa. Vamos a mirar a ver si sí. ya quedó bien. Voy a darle otras vueltecitas y voy a aplicar ahora de nuevo silicona caliente. y pegamos así ahora voy a utilizar peluche pueden utilizar cualquier peluche cualquier telita que tengan y vamos a forrar todo esto que hicimos forramos todo nos quedaría así voy a tomar ahora el tarrito y voy a aplicar la silicona caliente para pegar la barbita del gnomo como me quedó derecha esta parte porque yo tenía este peluche ya cortado voy a correr así estos pelitos del peluche y voy a cortar y miren la diferencia ya no va a quedar derecha esta parte sino que ya queda con los pelitos se ve mejor bueno voy a doblar esta parte del gorrito y vamos a aplicar silicona caliente y pegamos ¿por qué lo hago así? porque como voy a pegar el bigote y la nariz cuando peguemos estas partes ya bajamos esta parte del gorrito que doblamos hacia arriba la doblamos cuando terminemos de pegar estas partes que les digo voy a tomar peluche de nuevo, esta es tela polar, pueden utilizar paño y una bolita de icopor, voy a abrir así para hacer el bigote. También lo pueden hacer con con goma eva si desean. Voy a cortar acá para darle forma al bigotico. Igual lo voy a hacer con esta otra parte. También pueden utilizar guata. Vamos ahora a forrar la bolita, que también pueden hacer la planita con por normal. Cortamos. Y voy a utilizar esta cinta que compré en Dollar City de Redesilla. Es una cinta navideña muy económica por 4000. Y una limpia pipa roja que solo voy a utilizar la mitad. Voy a tomar la cinta y voy a, hacer, voy a recoger así. Es para hacer un moñito. Voy a cortar acá. De nuevo voy a recoger. Y voy a sujetar acá con la limpia pipas se hace súper fácil porque la limpia pipas es muy fácil de trabajar voy a organizarlo bien y voy a correr esta limpia pipas así hacia adelante ahora voy a pegar una perla y voy a tomar el bigotico y le voy a dar formita acá en esta parte aplican silicona caliente si van a utilizar pues peluche y lo van a hacer con mucho cuidado yo porque estoy enseñada ya a quemarme porque esto siempre quema bueno y así nos quedarían los dos bigoticos vamos ahora así a pegar pegamos este en este lado este otro voy a aplicar silicona caliente en esta parte para que me quede bien pegadito y ahora voy a aplicar la silicona caliente para pegar la nariz pueden cortarle una parte de la naricita si no lo quieren tan narizón Que pues no lo hice, se me olvidó y vamos pegando así esta parte que doblamos y terminamos así de pegar vamos a organizar bien vamos a pegar ahora el moñito a organizar acá esta limpia pipas para que no quede así derecha, le voy a hacer como unos corosquitos me parece que se ve mejor y esta parte del gorrito, esta parte superior, como pegamos la limpia pipa lo hicimos para poder darle forma así al gorrito y nos quedaría así, bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, hasta la próxima